¿Qué? ¿Desde qué momento comenzaste a usar Linux? Ah, yo empecé en la universidad. ahora, eh, eh, eh, esta cosa. Soy disléxico, soy tatamudo, como pueden ver en medio de Ni cuando, cuando escribo, me cuesta leer y escribir de manera correcta. Uh -huh. ah, tomé un año sabático, después del bachillerato, para intentar mejorar mi lectoescritura. Con un psicólogo para poder intentar reparar, porque obviamente escribo horrible, más. Aún escribo feo, pero... Oh, se la computadora. Yo a todas mis clases llevo laptop, más. ¿Por qué? <risa> y también me ponía por amar mientras estaba en la clase, man, pues no le digas al profesor. Ah, okay, ah, okay. sí, no. Eh, pasé un año sabático, una, una car aproveché de entrar a una universidad solo por molestar, sacaba notas decentes, 10, 8, no sé, notas pasables. Pero... Después me, una prima me preguntó, hey, ¿querés estudiar en, mi, en, en la universidad UCA? Que es una universidad bien prestigiosa en mi país. Y dije, claro, démosle. No me di cuenta que había UCA en el país de la par. Si no, mi prima me decía si quería estudiar en Nicaragua, no en El Salvador. Ah. Y yo, wow. yo he hecho que sí, como, bueno, de todos modos, me voy para Nicaragua. <ríe> me fui allá, estuve como un, un, un cuatrimestre, y lo único que aprendí en, en lo que pasé ahí, porque mi familia dijo, no, regresa al país, no hace, no hace falta, nadie aquí es cariñoso, nadie nos quiere, tienen a dos hijos más porque puta me quieren a mí, pero bueno, no es el punto. <risa> sino en primera, en, como en la comunidad nicaragüense, bien a, activa, Uh, me invitaron a una conferencia Fuimos a la conferencia Fui con una señorita Que es mi novia O mis novias No sé qué es esa señorita Pero fui con alguien uh, Y empiezo a ver No sé si han, ustedes conocen este, este proyecto Que a mí me encanta Lo malo que ya murió Me da tristeza Hay una cosa llamada Compis Compis es el, el, un manejador de ventana. Manejador de ventana Se refiere a estas herramientas Que te manejan Que te manejan las animaciones O los efectos visuales Que uh -huh. hace tu computadora Sino este que te manejabas el cubito, Maggie que te han visto. Y te hace animación y todo bien chido. Y tú y se, así es cuando sabías la ventana. puede hacer fuego cuando se hacían las ventanas. Es, es, el, es el programa encargado de hacer todas estas animaciones raras que se veían en Linux en el tiempo. Y yo cuando vi es? el video, y cuando estaba en la conferencia, ahí dije yo, ¡Wow! ¿Cuál Windows es ese? En el tiempo, y, y todo me volteé a ver más como que, que Windows, La cosa es que en ese tiempo había el Windows XP y era muy popular una cosa llamada Windows desentendidos. Que eran, arran el Windows XP y le quitaban cosas, le daban cosas y te lo bajaban descargable ya hackeado, ¿verdad? por así decirlo. Uh -huh. Porque yo suponía que era un Windows. Y de ahí me di cuenta que era otro sistema operativo totalmente diferente. Me metí mucho en la comunidad. Una cosa que es genial de Linux es el costo, ¿verdad? No tiene ningún costo asociado. Pero a mí me gusta más Linux, no tanto por el costo, sino por la ética que te trae utilizar este operativo libre. ¿Qué me refiero con ética? mis disculpo si eso ya lo han oído un montón de veces y si vi viven Windows feliz, sigan felices. No, ya me he perdido. Pero les quiero compartir el problema mental o emocional que uno tiene. Uno, uh -huh. si tiene un software que uno ha pagado, supongamos que lo pagaron, um, tienen el problema que si lo han pirateado, posiblemente están incumpliendo la ley están haciendo algo que es incorrecto y si yo quiero vender algo yo quisiera que me pagaran por el servicio que voy a dar no me gustaría que piratearan mi curso en línea que tal vez lo van a hacer sí, pero me gustaría que no lo hicieran igual si yo tengo un, algo que, que yo tengo o he pirateado y si me lo pide mi amigo viene alguien que yo soy muy amigo me pide digamos el, el office Estoy en la, en la decisión moral de cumplir las leyes del creador que no quiere que lo comparta. Me cae más ese jodido. O te lo comparto y quedo también mal con la compañía. O si no lo comparto, quedo mal con mi amigo. Me gusta mi amigo, posiblemente lo piratee. Y no, le estoy infringiendo también el problema moral a la persona de voy a hacer cosas malas. Y lo, ya es considerado normal piratear. Imagínate, es, es considerado bien robar. ¿verdad? Si alguien llegara a tu casa y te robara algo, te entieras muy, pero muy mal. Es lo bueno con el software libre. No existe ese problema. El código está libre. Cualquiera puede copiarlo. Incluso yo lo puedo vender. Si yo tengo una, una, un Ubuntu en mi mano, yo te puedo vender a 5 dólares si tú quieres pagármelo. Ahí de tu de tu manga que quieres pagar 5 dólares por un programa que está gratis, ¿verdad? Pero es posible. Y también me gusta mucho la idea de poder estudiar qué hace es el código. Y cómo funciona, qué hace, por qué lo hace. ¿Hace cosas malas? Hay un montón de software que hace cosas malas, que estamos acostumbrados a que haga cosas malas. WhatsApp, digamos, que nos vigila qué hacemos cada momento. WhatsApp no... Ha... Mamá, a mí me gusta Telegram y otras herramientas porque ellos no han, no han caído hacia otros gobiernos que han, que han caído. No tengo nada contra esos gobiernos, pero son cosas interesantes para saber. Digamos, Rusia le pidió la, las claves a Telegram para poder vigilar a lo que conversa su, su gente, ¿verdad? Uh -huh. Y Telegram dijo que no. ¿Has oído una pelea de WhatsApp contra el gobierno de Rusia? más. Uh -huh. ¿Podría ser que Rusia nos está vigilando tranquilamente? No hay forma de saberlo, no hay el código. Con más acceso tengas te al código, más información puedes saber qué haces esta cosas. Y hay veces que es feo saber que estamos siendo utilizados de manera que no somos permitidos. En Facebook estamos tranquilos, el, el negocio está tranquilo. Te doy mi, mi, toda mi información, tú me das para compartir fotos. Tío. Pero hay otros lugares que no sabes que tú estás compartiendo de esa manera o no sabes eh, esa información. Por lo cual, a mí me gusta usar, en la medida posible, cosas libres que yo pueda Uno, leer el código, aunque no sea yo personalmente, alguien más con más conocimiento que yo Pueda ver que ese código hace lo que él dice que hace Y también, como soy formador, da, <risa> puedo ir a mejorarlo yo mismo Si algo no funciona, yo con tiempo y educación puedo modificarlo Lo de Blender que he mostrado, lo del generador de YouTube lo de mi consola, lo de un montón de cosas que tengo porque yo tengo las herramientas y si yo las creo las voy a compartir. Y no, por eso específico es que yo soy un power user o un usuario de Linux. Incluso este mes creo que unos amigos me han pedido que hagamos una serie para todos los que quieran empezar en el mundo de Linux. Vamos a una serie de cómo yo uso mi Linux para que ustedes puedan aprender esto que hago yo de animaciones, cómo manejo tanto escritorios, cómo yo lo configuro y si ustedes quieren o están interesados, sería bueno que pasen por el canal. No tienen que cambiarse de un solo. Pueden tener los dos sistemas partidos. Y probar. Si les gusta. verdad Tal vez no sea para ustedes. Tal vez sea para ustedes. Bueno. Es de probar. ¿verdad? Esta fue una parte de una entrevista que hice con Wes. Si quieren ver la entrevista completa. Pueden ver allá arriba. Básicamente la entrevista a makers. Para conocer lo que están trabajando. Robótica, electrónica. En mi caso me sacó todos mis trucos. Si quieren ver todos los trucos. Como administro y como controlo del canal de YouTube. Pues vayan a verlas esta está Súper interesante. Y... Sin más que decir, vayan para allá. Soy Chepe Carlos de D. Nos vemos en el próximo video. Adiós.